Atencapital Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Atencapital Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, Yasmín. Estamos en el micro de Atencapital Capital y analizando un presupuesto que está votado, digamos, para el servicio de las petroleras y no de las necesidades de los trabajadores. Así es. La semana pasada se votó el presupuesto de Neuquén en el cual, eh, por ejemplo, una de las denuncias más fuertes que, que se hacen es que eh, la misma cantidad de dinero que está eh, presupuestada para hacer rutas, que uh -huh. está muy bien porque todos necesitamos buenas rutas, eh, pero en este caso las que, eh, que le sirven a las petroleras específicamente, eh, se van a llevar la misma cantidad de dinero que eh, tres ítems, salud, educación y vivienda, que son las que garantizarían los derechos, digamos, de, de la clase O sea, de no más hospitales, más. No, más, no más viviendas, bueno, no más escuelas. Bueno, precisamente, escuelas. Nosotros venimos haciendo eh, difusión de la necesidad de las escuelas secundarias, por ejemplo, en la zona oeste de la ciudad capital, en la que decimos que por lo, por lo menos faltan tres escuelas secundarias, de, dos técnicas y un Cepem. Bueno, hay seis escuelas presupuestadas para toda la provincia. Es decir que parece, un chiste. Escuelas, parece sí un chiste de mal gusto uh -huh. eh, y que va de la mano también con la impunidad para potás en la causa guada San Roque, digamos no, no dan puntada sin hilo. Por eh, eso le están haciendo esto de que en lugar de crear escuelas te mandan al vespertino, como pasó en Plotier que estuvieron cortando la ruta, ¿no? Los exactamente, familias. no crean una sola escuela más, e incluso tampoco crean las aulas. Como le habían prometido al un 40, que todavía, que se empezaba este año la construcción de las aulas y no está. Es decir que eh, si sumamos los chicos que hoy están desescolarizados, eh, la cantidad de escuelas que se necesitarían serían muchas más. Y a nivel nacional el presupuesto 15% menos para educación. 15% menos. Acá aumentó, el presupuesto aumentó considerablemente, porque bueno, también es una provincia petrolera, pero... Eh, lo, lo curioso es a dónde está aplicado eso. Y, por ejemplo, las escuelas privadas van a recibir casi mil millones de subsidios, que es la misma plata que va a destinarse a infraestructura eh, para esto que decíamos. Entonces ¿no? vamos por la tercerización de la educación, digamos. Exactamente. Esa es la política. Hubo una reunión por eh, el, Digamos, el refrigerio es un punto fundamental Porque con la miseria, el hambre Y la desocupación que hay, los chicos van a comer en la escuela, y hubo una reunión con la Defensoría por el refrigerio Así es, desde una de las direcciones del CEPEN 48 Se le pidió al Defensor del Pueblo Una reunión a la que nos convocaron eh, Los directivos del 48 Y fuimos con el foro en defensa De la 2302 también eh, Y desde allí salió una, una reunión Convocada por la Defensoría del Pueblo A el Consejo Provincial de Educación al Ministerio de Educación y a las vocalías todos se excusaron ayer, dijeron que no podían ir dieron distintas eh, excusas de por qué no podían ir eh, pero eh, diciendo que el Consejo Provincial de Educación es el lugar donde se van a discutir nosotros lo que planteamos es que eh, no alcanza con aumentar el presupuesto educativo sino que nosotros necesitamos saber para qué, el refrigerio hoy de los estudiantes eh, es de 20 pesos con 20 pesos no se come nada, uh -huh. no se compra nada eh, y una, un, una proyección que hizo eh, un compañero plantea que eh, se necesitarían 40 pesos Pero además, eh, 40 pesos pensando en las compras a granel ¿no? sí. eh, por, por niño por día Pero además, eh, nos parece que debería ser centralizado y controlado claro. Por los trabajadores, claro. por el sindicato y por la comunidad educativa Porque si no, lo que pasa es que se lo roban Uh -huh. concretamente Y en es, digamos en, en este marco además hay una amenaza tremenda, del, una amenaza porque sabemos digamos que una nota no tiene peso de resolución Pero sí es una amenaza fuerte en el marco de la reforma educativa del nivel medio De la dirección del nivel medio y técnico de frasón y Gracia contra todos los trabajadores del nivel medio ¿Nos contás si hay una reunión convocada? El, sí, nosotros estamos convocando el día lunes a las 17 Hoy horas a las 17. Eh, hoy a las 17 horas estamos convocando una reunión virtual por lo tanto estamos convocando a todas las compañeras y compañeros de la provincia que se quieran conectar que lo hagan, para explicar qué significa la planilla 4 que es eh, una brutalidad contra la, los derechos y las condiciones laborales eh, entonces queremos dejarlo claramente dicho, decir que no es una, tiene valor de declaración jurada pero lo que están haciéndonos firmar es que nos van a dejar sin trabajo uh -huh. entonces queremos explicarlo claramente y queremos repudiar fuertemente y organizar con las compañeras y los compañeros el repudio a estas dos personas que firmaron esta amenaza, pero queremos también dejar muy en claro que si el gobierno permanentemente tiene que salir con una resolución tras otra, es una o dos diarias uh -huh. desde que empezaron con la planilla 2, uh -huh. es porque hay mucho rechazo, hay muchas dudas, hay mucha preocupación entre los compañeros y a medida que avanza el proceso, más preocupación hay. Uh -huh. Entonces, para eh, seguir engañando a los compañeros, le Sale una resolución prometiendo cosas que después no se pueden cumplir y por otro lado salen amenazas como la nota de gracia y Frazone eh, a la que repudiamos totalmente bueno, exigimos además que eh, todo el sindicato se pronuncie porque me hace acordar una misiva que hubo eh, que fue la de Storioni, mandando a trabajar a todas las compañeras, explotó una escuela tres trabajadores perdieron la vida, no hay justicia y ahora tenemos una misiva que dice si no firmas una planilla perdes el trabajo así que no, nuestro repudio y un mensaje a los compañeros y compañeras que Aten Capital va a defender el puesto de trabajo. Bueno, muchas gracias, Yasmín, y nos vemos en el próximo micro. Nos vemos. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.